Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Ella me pide crema, crema, crema Siempre suele insistir Pero eso no es un problema, nena, nena Lo resolvamos aquí, Ella me pide crema, crema, crema Siempre suele insistir Pero eso no es un problema, nena, nena lo resolvamos aquí Tú mereces ser como el sol Siempre estoy con C por tu calor Y si quieres que no, Vámonos, vámonos, vámonos En está de 10 Baby no lo no, ves Pero solo los dos Conociéndonos El tiempo perder Olvidarte todo Olvidarte todo Olvidarte todo Tengo el lado Y obviamente no sabía del diablo acompañado O vaya quien diría que un día no te querría Si tu mano se nieblaba Mejor dicho se afilaba Si tu rostro alocaba Me engañaron del estado que tenías Ay, I'm sorry man. Obviamente tengo precio Y si no es así Contento a tu padre Nunca me quiso eso Nunca me quise ir eso me pide crema, crema, crema Siempre suele insistir Pero eso no es un problema, nena, no nena Lo resolvamos aquí Y yo me pide crema, crema, crema Siempre suele insistir Pero eso no es un problema, nena, no nena Lo resolvamos aquí